Vivimos tiempos de vértigo donde todo ocurre de forma increíblemente veloz y presididos por una actividad frenética, centrada en un trabajo que nos ocupa a tiempo completo o por un escaso ocio dedicado intensivamente a vivir una sucesión interminable de experiencias. Si nos pudiéramos ver desde el espacio, observaríamos el ritmo frenético de un planeta donde masas ingentes de personas se desplazan de un lugar a otro, visitando países, consumiendo turismo, apuntando en su mapa los destinos conseguidos como si fuera una competición. Pero de repente se produce la pandemia. Nos vemos obligados a quedarnos en casa, quietos, confinados. Hay como un gran silencio y se genera un vacío que de inmediato se trata de llenar con múltiples actividades. ¿Por qué hay esta especie de horror vacui? ¿Por qué hay esta necesidad de estar siempre ocupados. ¿Es que no somos capaces de enfrentarnos a la quietud de un momento sin ningún otro propósito que no sea el dejar que el mundo se nos muestre o observar quiénes somos realmente nosotros mismos? Hoy tomamos como referencia un capítulo del Manual de Civismo, escrito a la par por Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Salvador Giné, que fue uno de los pioneros de la sociología en este país, fallecido recientemente. Nos centramos en un capítulo en el que se señala la importancia de la vida contemplativa para el ser humano y para el civismo. Vida activa y vida contemplativa aparecen como las dos caras que definirían una vida plenamente humana. Y esto es así porque la acción más propia y específica del ser humano es la acción reflexiva e intencional y esta sin contemplación, no adquiere su pleno sentido. De modo igual que la contemplación, si no está vinculada a una acción intencional orientada a dar sentido a nuestra propia vida o a nuestra relación con los otros, quedaría como una mera especulación algo absolutamente vacío. Pero como decíamos antes, vivimos en una época sometida al imperativo de llevar una intensa vida activa, reflejada en que hemos convertido el trabajo en la más alta de las virtudes y en que hemos concebido el ocio también como una actividad, lo que nos lleva a hablar de un ocio activo. Pero la paradoja aparece cuando descubrimos que en la forma de ejercer el trabajo o de entender el ocio, en vez de llevar un modo de vida activa, en realidad lo único que estamos haciendo es ser totalmente pasivos. ¿Pero por qué el ocio activo es en realidad algo que nos convierte en sujetos meramente pasivos? pues porque en él no se requiere ningún tipo de contemplación. En realidad, se nos pone todo muy fácil, se nos sumerge en un mar de sensaciones, eso que ahora se denominan experiencias, y aunque la actividad sea frenética, en el fondo somos pasivos porque somos arrastrados a donde nos quieren llevar. Vivimos en una sociedad del espectáculo, un espectáculo de masas, donde la mayor parte de la gente consume diariamente ...una serie de contenidos observando las pantallas, sobre todo la televisión. Eso, en realidad, está muy lejos de ser lo que es la auténtica contemplación. ¿Por qué? Pues porque asistimos a una representación de las cosas que es parcial y manipuladora que es incapaz de establecer ningún tipo de matiz, que busca impresionarnos a través del sensacionalismo para intentar generar en nosotros una respuesta inmediata y visceral, es decir, es una representación de las cosas que no invita a la reflexión, sino a la reacción, que nos aturde moralmente y que empobrece y simplifica lo que es la riqueza de la vida, impidiendo que contemplemos el mundo y que podamos pensar. Una imagen sucede a otra inmediatamente, de forma veloz, en un carrusel de golpes de efecto. Sustituir este modelo de ocio por uno que realmente fuera activo implicaría introducir en él realmente la contemplación. Eso requiere esfuerzo y un aprendizaje previo. Hay que aprender a mirar para después poder comprender. Ese es el proceso que hemos seguido cuando hemos aprendido a admirar el arte o simplemente el conocimiento. La contemplación aparece así como la facultad suprema, puesto que el pensamiento surge de la combinación de la contemplación y de la admiración, a lo que sigue inmediatamente la interrogación, de modo que el que no contempla el mundo no se admira ni se interroga, y por lo tanto es muy difícil que llegue a pensar. Y es que pensar, saber discernir, es fundamental para poder vivir como ser libre, y devenir ciudadano en una comunidad que aspire a ser justa. Quien contempla y piensa, presta atención al mundo, de modo que acaba tratándolo con el cuidado que se merece, al mundo y a los que conviven con él. En el fondo, el terror hacia esta vida, tan solo supuestamente inactiva que recibe el nombre de contemplación, no es otra cosa que la inclinación a evitar el esfuerzo y enfrentarse con uno mismo. En palabras sencillas, es un temor a la soledad cada vez más grande de los que viven en sociedades donde todo acaba en ruido, espectáculo y algarabía. Aprender a soportarse a uno mismo, reírse de uno mismo, habría de ser una asignatura obligatoria en una sociedad tan dura como la moderna. La práctica de contemplar incluye sin duda contemplarse a uno mismo. No como el narciso ante el estanque, locamente enamorado de su propia imagen, sino con ironía y autoestima a la vez. Si el energúmedo se viera tal como es, se liberaría en el acto de su condición, pero no se contempla el mismo. Si lo hiciera, haría la vida mucho más soportable a los que lo han de aguantar. Aprovechemos la pausa y recobremos la observación pausada del mundo, de la vida, de los otros, de nosotros mismos, sin la finalidad de hacer alguna cosa, simplemente por el placer de contemplar, lo que es nuestra presencia en el mundo y la presencia del mundo en nosotros.